Bah Maestra progre Que decía que debíamos alzar las voces Contra opresiones le tomé de lleno su propuesta Mas mira lo que me encontré cuando busqué los datos Vaya sorpresa Parece ser que en otra época el poder estaba en otro lugar De brújula política, Más hoy ya no Entiendo bien que rap y rock la música que escucho yo Tuviera ayer otro color, pero ese tiempo ya pasó Nadie le ha contado a los progresistas Que el discurso que manejan es la misma misa Que se ven medios masivos, gobiernos y artistas La revolución del iPhone vive de rota. Pero es cierto lo que dijo mi profe: si te callas hoy serán ganadores, los empobrecedores. Toca dar batalla en cada escenario. Si tú gritas hoy, vamos a inspirarlos a los que están callados. Va. Porque somos más hoy los que el criterio no nos han arrebatado con sus políticas de identidad sexual. Uh evitas por tu condición racial no ya rompe la espiral cada vez hay más hoy oh, gente despierta de la mierda que te han dado todas las ratas con ideología de marx oh, y esta izquierda que miseria siempre trajo oh, ya no te calles más oh. que la minoría ruidosa no limite tu libertad de expresión y definirte con ideas que no gustan las locas que de todos modos van a odiarte por ser un xy te contaré que me pasó salir del closet de las ideas al declararme anti-progre y las Sorpresa, mis compas también lo eran, más ninguno tenía idea por temor de que dijera. La ¿Verdad? El que dirán es mierda, más la neta, si da miedo estar aislado cuando crees que eres distinto. Sí. Notarás que somos más que ellos, más los medios tienen miedo de aceptarlo, pues se les caería su circo. Uh. Dale audiencia a la narrativa alternativa, sí. que descubran que no somos ovejas sumisas, uh. que no puedan acallar al iber al estruendo, uh. que se resquebraje la espiral del silencio, porque somos más hoy los que el criterio no nos han arrebatado. ¿Lo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 la narrativa alternativa dale audiencia a la narrativa alternativa dale audiencia a la narrativa alternativa dale audiencia a la narrativa alternativa yo soy Saquil Baliz y los quiero invitar a todos a que se pongan de pie, alcen la voz y le demostremos a esos hijos de puta que nosotros somos muchos, muchos más yeah. Sistema y no vomito de milagro Para enriquecer a los de arriba diseñado Asistencialismo para engañar al ciego Salen millonarios los gobernantes austeros Policías ganan más o menos 8 O arriba de 50 si se dejan seducir Por un sistema que les ruega ya corrompete Y el más podrido siempre stop en la pirámide